Hola bueno, que tal amigos, bienvenidos a este su canal Tutos Geek, y en esta ocasión vamos a desbloquear un Sony Xperia que está bloqueado por PIN y vamos a quitarle esta contraseña ¿sí? el teléfono Xperia modelo C15 si alcanzan a ver, C1504 ok, vamos a quitarle la contraseña a este teléfono bueno para empezar vamos con la intro y comenzamos el video. Okay, antes de empezar con este vídeo les invito a que se suscriban a este canal dándole clic aquí en el botón rojo de suscribirse. Activar la campanita si no lo han hecho, activan la campanita y ¡Suscríbanse al canal, okay! Bueno, dicho esto, vamos con con el tutorial. Bueno, vamos a utilizar dos programas. Vamos a estar utilizando dos programas. ¿sí? Vamos a esta este tutorial lo vamos a hacer con la PC. Vamos a descargar una que se llama Flash Tools. ¿ok? Yo ya la tengo descargada e instalada. Y también vamos a bajar el firmware de nuestro teléfono. Vamos a ver. Les estaré dejando ahí el Flash Tool para que ustedes la instalen. Aquí está. Y también el firmware, que aquí lo tengo, del modelo Xperia C1504. Como ven, estos dos archivos los vamos a instalar el primero y esto vamos a copiarlo en el disco local eh, perdón, vamos a copiarlo aquí donde dice usuarios donde dice acá server eh, flash tools y por aquí dice firmware en descarga lo vamos a pegar aquí okay. vamos a pegarlo aquí en descarga y vamos a abrirlo en algunos no los va a reconocer el flash tool, así que vamos a abrirlo con el 7-zip si no lo han, este, no tienen el 7-zip descarguenlo vamos a darle a abrir comprimido ya que el flash tool no lo está reconociendo le vamos a dar en meta-inf dimos doble clic abrimos con el bloc de notas y en la parte de aquí aparecerá Experia. Y eliminamos todo eso y dejamos nada más esto que aparece C1504. Esto por el motivo de que no está reconociendo el Finworks. Como ven aquí tengo una. Vamos a darle para que vean cómo está. Igual lo he dejado así, pero les va a aparecer aquí. de una manera que ahorita les voy a enseñar. Vamos a abrir esta y les va a aparecer Xperia E, eliminan eso y dejan nada más la C1504, ok? Como ya les había enseñado anteriormente, ok. Bueno, abrimos el programa Flash Tools, está en el disco local, aquí lo encuentran, Flash Tools, abren el primero que es de 32 bits si es que su pc es de 32 sino el de 64 dependiendo de su sistema operativo y okay, abrimos el flash tool le va a pedir permiso le vamos a dar que sí esperemos a que cargue el programa tardar un poquito, así que hay que esperar okay, aquí ya abrió el programa le vamos a dar en aceptar Y okay, aquí bueno, eh, esto les va a aparecer así si les aparece, regresen a la carpeta de Flash Tools, en Fillworks, elimine todo lo que tiene vamos a quitar esto Vamos a eliminar la carpeta Y le vamos a dar otra vez a aceptar Como ve, ya pasó aquí Esperemos a que cargue otra vez Vamos a esperar a que cargue toda la información Ahí está, ok Vamos aquí en la parte de aquí donde está el rayo Flash device y le vamos a dar en flash, flash model okay. como veis no aparece nuestro firmware así que vamos a darle clic aquí en los tres puntitos de la opción buscamos nuestro disco local zen okay, vamos a llenar a y ya lo tengo aquí en silver Aston y en firmware yo la he descargado la puse en la carpeta de descarga okay, le vamos a dar a aceptar y como ven ya nos apareció aquí nuestro Sony Xperia, ok, nos damos clic aquí el modelo es 1504 ok, damos clic, vamos a abrir la carpeta de aquí y aquí está nuestro firmware ok, seleccionamos y le damos clic en user data como ven ya nos apareció y le vamos a dar en siguiente donde ¿no? dice flash ¿okay? y aquí aparecerá esta ventanita le vamos a dar lo que nos dice conectamos el USB presionando el botón de volumen ¿okay? y una vez que esté ahí presionamos el botón de volumen recuerden conectarlos con un cable que esté bien al mismo tiempo, recuerden que el celular debe estar apagado volumen ¿sí? menos Y conectamos el USB ¿sí? Una vez conectado La ventanita se va a cerrar solito Nos va a detectar Por aquí esta barrita Va a empezar a cargar de color azul Igual de aquí en, este, en esta ventana Cargará toda la información Ok amigos, una vez que el proceso termine la radio sí que está conectado como flash modo okay, entonces vamos a encender el teléfono ya que termine le den en, desconecta normal e in, encienden el teléfono okay, van a ver que el teléfono ya está desbloqueado Ya el teléfono ya está desbloqueado. Ya no aparece la pantallita que les enseñé más antes. Y, Vamos en español. Y listo, el teléfono quedaría desbloqueado de esta manera. ¿Ven? Ok. Eso sería todo de mi parte. Recuerden darle like, comentar, suscribirse al canal. Por si no lo han hecho. Y síganme igual en mi segundo canal. Que ahí está en la descripción. Todos los, los links. De mis redes sociales. Igual de mi segundo canal. Así que aquí me despido. Y nos vemos en un próximo video.